Me gustaría que nos hablaran un poquitín de los trajes tradicionales de una localidad hermosísima. Una localidad que, insisto, no es fronteriza, sino que es un enlace, una bisagra entre diferentes culturas, ya sabéis de dónde estoy hablando, de Fermoselle, en la provincia de Zamora. Eh, estamos con Mar, y Mar nos va a contar un poquitín algo sobre los trajes. Ella me decía que los trajes aquí solían ser bastante austeros. Pero mejor que yo, Mar, empieza. Suéltanos. ¿Qué tenemos aquí? ¿De qué vas vestidas? Cuéntanos un poquito. Nosotros tenemos mucha variedad de vestimenta porque esto ha sido un rol de culturas muy grande toda la vida. Entonces, las influencias han sido bestiales y os voy a presentar dos trajes que son más típicos de la comarca nuestra de Sayago. Cuando hablas de influencia hablamos de Zamora, Salamanca, Salamanca, Salamanca Portugal, y Portugal. Sí, Ajá. Sobre, todo, sobre todo esas tres, pero era una zona de paso porque tenemos microclima, había mucha frutal, el aceite y el vino, entonces eh, había muchísimo comercio. Y su padre tiene un huerto con unos tomates que están, <risa> ¿verdad que son más? Sí, sí pues Un poquitín acerca de los trajes. Mm. Lorena tiene puesta una mantillina que era típica de, de, de las bodas o de ir a misa a las mujeres. Esta es muy antigua. Esta es época de la esta época. Estas de ricas, ¿eh? Sí. Esta está labrada, está con terciopelo que era muy difícil de conseguir. Eh, de su abuela. De mi tata la abuela. Ah, de tu tata la abuela. ¿Mm? De Cara. mi tata la abuela. Y la lleva Lorena para que veáis cómo se ponía para ir a la misa porque había que ir cubierta. Qué bueno. Pero luego tiene lo Ostras, que llevaba la que gente joven. Molio. Unas cintas de seda, que era lo que adornaba los moños en la parte de atrás. ¿Y tenían algún nombre las cintas? Sí, tenían, lo que les de las cintas son los bordados que llevan, los dibujos Ajá. que llevan. La, eh, la, Lorena lleva un traje de sayaguesa pudiente, sí, de la, la rica, la de lujo, la bonita. Lleva mucho terciopelo, eh, la camisa está toda llena de puntillas. Esta, esta camisa que lleva Lorena tiene más de 100 años. ¿Qué me dice? Sí es una, una camisa de dada de sus abuelos de su, de su familia y de más de 100 años y está intacta y veis las puntillas que lleva no, no tiene nada que ver con las que tienen más ahora Exacto. luego lleva encima de la de la de las de la ¿Lisa? camisa de la gabacha la gabacha, la gabacha. Es gabacha? Esta chaquetilla podemos ver cómo es la parte de atrás sí. ¡ostras qué bonita! fíjate qué colores sí es una reproducción por lo que veo sí sí sí sí, sí ella bueno. sí lo que tiene que la metido los colores vivos y alegres porque la llevar a la gente joven era más más viva, más, más tenía más alegría. Son muy sobrios, pero le metían un poco de color para darles la. Y la, la botonadura bonita. es muy bonita. Todas las todas las puñetas llevan los botones de, de plata. Claro. Porque es una, un traje caro. Y luego tiene esas aberturas que no me acuerdo cómo se llaman. ¿no? No importa, tranquila. Ya te, ya te vendrá la cabeza. Respiraderos que tienen la para sí, que tiene para que se, se enseñe la camisa, para que se vea que es de lino. Anda. Si sí, no, no se podía enseñar. Si iba muy cerrada no se veía bien la camisa. Ah, para que vean que iba bien vestida. Iba bien vestida, porque ah. no todo el mundo tenía la oportunidad de ponerse capa sobre capa. Amiga. La, el, fa, el mandil es muy austero. Lo que tiene es un bordado de lana, de cintas de lana. Y, la, y, el, y el volante abajo de, de seda me parece mucha influencia charra charra salmantina lo, no, el, no digo, digo el volante el volante sí eso es, sí. es una, una, parte, una parte salmantina muy importante esto no esto tiene sabor sayaguez. sí totalmente el, el y paño. las flores y las flores que llevan son las típicas de aquí de sayago Amigo. y lo que tiene el traje de Lorena que da distinción es este bordado que tiene aquí atrás que solo llevaba la gente que podía. ¿Y solamente va adornado el pico de atrás? Solamente va adornado el pico de atrás. Hace juego con las flores del mandil. Qué bueno. ¿y tiene, tiene todo, va en, en abalorio negro y, y lo de ¿Y plata. Esto lo, hacen, lo hacen hoy en día, porque también es una reproducción tal y como se tal hacía. Tal ¿no? como se hacía entonces. Siguiendo sí. diseños tradicionales, puntada a puntada. Sí, se buscan los dibujos antiguos y se va haciendo uno a uno. No se puede hacer en plan Un mes, comercial. dos meses, tres meses, sí. seis meses, un año. Y años. Año. Y años, sí. ¿Cuánto puede gastar? Bueno, y además veo que lleva aquí corales, ¿no? Sí, los colgados de, col, de coral son de, y los pendientes de plata con influencia de desayagos de entre esa mano. Otra cosa que me llama la atención es la, la faltriquera, o no sé cómo llamáis aquí. Faltriquera, ves, lleva el mismo dibujo que lleva atrás y va bordado con el mismo valorio y con la misma hilo de plata. Qué bueno. Pues vamos a hacer una cosita. Se os parece bien. Vamos a escuchar una cancioncita tradicional de aquí de Fermoselle y nos sigues hablando acerca de los trajes. Vale. ¿Te parece bien, Mar? Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a, a escuchar una canción tradicional de aquí de Fermoselle, Zamora. Me encanta los trajes que tenéis en Fermoselle. Antes nos han mostrado un traje de Fermoselle o de Sallaguer de lujo, y ahora nos vas a enseñar uno, digamos, de más. El de diario. De más uso, ¿no? El de diario, que se ponía a diario. que era tiene tu hija? Es mi hija, ¿Tu Sí. <risa> <risa> es mucho más sobrio, solo tiene una, tiana, una tirana abajo. De terciopelo. De terciopelo, bueno, más bien paño, más era que terciopelo, sí. Es está un poquito más lujoso, pero eran paños para que tuviera un poco de dibujo. Y llevan un chaleco y la camisa. Y ya está, y la Abajo cinta de llevan, el pelo que nos falta. Sí, pero más sencillita, más sobria. Y una, unos coralines. Sí, también más sencillos, igual que el de antes estaba muy cargado, el de ahora es mucho más sencillo porque para cuando ir al campo a trabajar con los hijos aquí, no está tanto a mi lado. Y ahora tenemos aquí al lado tuyo a dos bellezas también sí. que llevan unos trajes impresionantes. Pues aquí es donde se ve la influencia de Salamanca con nuestra Cuéntanos. zona. Los dibujos que llevan ellas es mucho más cargado, muy, con Avalorio muy vivo, Cristina lleva el más vivo y, y Claudia lleva uno más sobrio, o sea, más este, como este de ya boda. novio sí. Y la otra estaba y se busca novio. Exactamente. Y la influencia de, de Salamanca es eso: que va todo bordado con el tejuela y con abalorio y es muchísimo más recargado. Estos también son reproducciones que habéis hecho hace poco, ¿no? Sí, están hechos todos pasa? hace poco. Y, todo, y lo bueno de estos trajes es que toda la parte de abajo Madre mía. van calados, todos los van haciendo, porque esto es, es la influencia que tenemos con Salamanca. ¿Tú también? Yo también, <risa> sí. ¿Tú también? ¿Tú también? También es una mezcla de todo ya. Pero este traje que llevas tú. Es, el, es el, el estilo de la mezcla de Zamora y Salamanca, pero solamente con hilo de oro. Amiga. Es, amiga. Me, he puesto ahí plan me lleva mucha atención también la parte de atrás, las cintas que llevan atrás, tanto sí. en el pelo como en, el, en la cintura. Es que eran bordadas y mida, fíjate pasada. en el detalle que bordaban aquí las iniciales de sus, de sus apellidos. Es ah, una forma de marcar los trajes como son, propios perd, perdóname, perdóname, también son faldas que van abiertas ro, ro, ro, Sí, todas, a uno todas. Sitio. Y es que aquí m, lo único que tenemos debajo Es la, la enagua, el pololo Lo único, dice no llevamos, sí, ah. es que agua, ah, un, sí, es que hemos ido exponiendo una segunda enagua Pero Igual no aquí no falda. Falda. Aquí llevamos simplemente la enagua y el, y la, y el pololo Y veo que al cuello llevas un galap No sé cómo lo llamáis aquí En mi lo llaman galápago Porque hay dos, hay dos diferentes Este la, la forma del galápago Y fíjate que lleva los botones charros Que son muy redondeados o sea, que esta también es de las de que tenían perras, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, para allá, en este que se caso, tiene... en este caso las dos, porque los dos trajes tienen muchísimo valor y cuanto más a valorio Tenían, para que ellos desde los quincalleros a venderlos a Valorios y les metían todo lo que podía y más, contra más, más tuviera, más vistoso. No, no hablemos de dinero, hablemos de tiempo. ¿Cuánto sí. tiempo pueden invertir para hacer uno de estos trajes? Pues eh, años. de años. El de Claudia lleva hace poco menos, pero el de lleva Cristina, lo ha hecho mi madre y ya está como 20 años haciéndolo. ¿Qué me dices? Ha ido añadiéndolo, añadiéndolo, añadiéndolo hasta que ha ido acabando de hacerle lo que tenía. Madre de Dios, ya tiene lo tiene ella. Trabajo, Tiene muchísimo trabajo. Y los dibujos que tiene son los de la parte Salamanca. ¡Ah, oh, qué bonito! Qué bonito. ¿Cómo llamáis a esto? ¿Gabacha? No. Eh, eh, eh, sí, no. Escarpina. Escarpín, Gabacha. Las dos maneras. Y son diferentes. Este lleva un remate como, a, como en la parte Haciendo de abajo, el lado abajo. Y ese no. Este tiene los más, flecos lleva Más al Mucho más mantino. Oye, ¿y si nos cantáis una cancioncita y volvemos a hablar de los trajes masculinos? Perfecto. Pues vamos a escuchar... ¡Ven pa' acá! Mi niña que está cansada ella. Vamos a escuchar una canción de Fermo Seger y regresamos enseguida para hablaros un poquitín por encima acerca de los trajes textuales, en este caso masculino. E insisto, esto es abrir la ventana. Si queréis pasar y conocer, aquí tenéis a Marta que os va a decir cómo y de qué forma, podréis contactar con ella para profundizar un poco más. ¡Qué bonito! el trabajo que estáis haciendo de recuperación y mantenimiento de vuestras tradiciones, sí. eh, están enseñándonos digamos, lo que más llama la atención, pero cuando vengáis y les conozcáis, os van a mostrar lo que me han mostrado a mí, que es la ropa y la indumentaria tradicional del día a día, que es tan interesante o más como la que nos están enseñando, pero yo les he pedido que nos enseñaran una ropa un poquitín bonita, la de fiesta, la, la ropa digamos, que utilizaban en los días más significativos, sí. no cuando iban a coger aceitunas, ni... Y hemos hablado de trajes femeninos, hemos hablado, pero ahora nos va a hablar de trajes masculinos. Sí. Aquí, lo, sobre todo, la esta costa de pantalón, fa, eh, el fajín y la camisa y el chaleco. Las camisas suelen ser de lino, lino blanco y muy pocas veces adornadas, aunque hoy lleva un poco de puntilla negra adornándole el cuello. Es lo más típico, pero la diferencia está en los chalecos. Ahí los es chalecos? donde se lucían. Sí. Eh, lo lleva un chaleco típico de que tiene el cuello cuadrado y tiene una botonera de 8 o 10 botones, de plata siempre. Y aquí. Ángel lleva el chaleco típico de Aliste, de la zona de Aliste, que lleva el cuello alto de atrás, va abierto en cruz y lleva mucho más adorno. Ay, sí, a mí este me recuerda mucho al de Cristian, de Monte Manteos y Monteras. Sí. ¿sí? Claro, claro. Y la diferencia también está en la parte de atrás, ¿no? Sí, en la parte de atrás tiene el de Ángel, es mucho más bordado, más labrado, cubre toda la espalda, y sin embargo, se si es llevar de cuadro justo de la espalda de atrás. Y me voy a atención también el cuello, ¿no? Esta forma sí, ondulada. Sí, con un poco de terciopelo siempre, los bordillos, es lo que le daba la, la clase. La estancia. Sí. Los pantalones, digamos que en función de la edad también se llaman, hoy también de la, de, de la época, ¿no? Del no sí. siglo XIX, que es el XVIII. Lo más tradicional es ponerse la bragas o calzones de sí, media pierna, sí. a media pierna, con los zapatos o botas de, de cuero, Normal, si conces, no, si, sí, tías, normalmente, sí, normalmente, sí, aquí no había, un, no había cubrebotas, ni, era más, ni, ni eran labradas, ni nada, era ¿pero lo más se utilizaban sencillo, utilizaban capas también por aquí, ¿verdad?, utilizaban capas, sí, y, y sombrero, y sombrero, lo que no se utilizaba aquí mucho antes era el pañuelo, pero ah. se ha vuelto a instalar otra vez un poquito últimamente, ¿pañuelo como dónde?, el pañuelo a la cabeza, los hombres, ah, el pañuelo a la cabeza, sí, era algo que en su época no se llevaba demasiado, pero sí. que se está volviendo a introducir. ¿Y vosotros, para hacer este tipo de trabajo de recuperación y mantenimiento de las tradiciones, en este caso de la indumentaria tradicional, os guiáis de alguna forma? Nos hemos guiado de trajes antiguos, que hay de los hay muy antiguos aquí en Fermoselle, y, pero que no se pueden ya apenas tocar porque han degenerado muchísimo. Entonces, pues hay fotos, hemos, ido hemos hecho un trabajo de recuperación de fotos importantísimo y hemos ido manteniendo y, y las madres... El ser un grupo infantil cuesta que hagan trajes muy lujosos o muy complicados porque los niños van creciendo y claro, quedan atrás, claro. pero sí que intentamos que ya cuando les hagan el definitivo sí que siguen un poco por los dibujos de toda la vida y que aunque quieran cargarlos menos o no, pero sí Sí que, sí que mantengan los dibujos de aquí, de la zona. Un traje de, de un hombre, también no vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de tiempo. También lleva su tiempo el hacerle. Lleva ¿no? su tiempo, pero mucho menos que el de mujer. ¿Sí no? sí, no tiene nada que ver. quizá lo más importante del hombre sería la camisa. La camisa y el chaleco. El chaleco. Es lo que les daba la, la, la importancia a la persona que lo llevaba. Indumentaria, que no tendría sentido si no hubiéramos el contexto en el cual se, se desarrollaba y se creaba, que es la música y la danza. Exactamente. Y nos vais a tocar ahora una cazofita, creo. Sí. Pero antes me gustaría que mirando a cámara dijeras a la gente cómo poderse en contacto con vosotros y aprender un poco más, descubrir un poco más acerca de la indumentaria tradicional aquí en Fermoselle. Pues tenemos una página de Facebook, estamos poniendo continuamente noticias, fotos, es, es Oceyunduri, Ojo del Duero. ¿Lo vais a ver aquí ahora en un faldón? Sí. Y luego, si queréis un teléfono de contacto, pues de la asociación sí. es el 655-721-268. Perfecto. Así que ya no tenéis excusa. Yo estoy encantadísimo con vuestra ciudad y con vuestra hospitalidad. No es porque hayáis venido a vernos. No, la, el placer no es peloteo, te lo digo con el corazón en la mano. Eh, hay gente que es muy importante, incluso que se consideran que son parte fundamental de la tradición. Y hay otra gente que pasáis más desapercibidos, pero para mí tenéis exactamente la misma importancia que aquellas personas tan grandes que se sienten tan importantes. Intentamos que no se pierda, es lo único que eso, hacemos. Eso, eso es lo que yo considero importantísimo. Y además la falta de, de interés que tenéis, porque todo lo hacéis de una forma totalmente desinteresada. Sí, totalmente. Simplemente por amor a vuestra tierra. Sí. Yo espero que lo reconozcan enfermos ellos como lo reconocemos nosotros. Mar, muchísimas gracias. A Miguel, vosotros. Muchísimas gracias. A ti, gracias, Daniel. Gracias, tío. Pues vamos con la música a todas las partes.